¿Por qué Colombia? ¿Por qué invertir en Colombia? ¿Por qué crear esta industria en Colombia? Estamos preparados y tenemos una normativa de la cual tenemos que estar orgullosos. No hay ningún país que tenga una normativa tan extensa y tan específica en torno al cannabis medicinal. El único país, por decirlo, en el mundo de los cuales está aprobada la marihuana que nos permite crecer anualmente. Si tú te vas a Uruguay... Uruguay es un país donde monopolizaron este mercado. Solamente hay dos empresas con una capacidad determinada y a pesar de que en este momento Uruguay está sufriendo una crisis ya en el mercado porque no tiene cómo abastecer la demanda, el gobierno no los deja crecer. Y nosotros acá tenemos que demostrar que lo que estamos vendiendo tiene una calidad. Pero si solo lo pensamos, solo lo pensamos, que voy a vender una materia prima, un extracto para agua, para que se incorpore, tiene que cumplir con buenas prácticas de manufactura. Durante un año, a partir de la expedición del decreto, que fue el 10 de abril del 2017, se podrán utilizar fuentes semilleras que ya estén en el país, que se están utilizando en el país, que hayan entrado hace algunos años como naturalizadas, así como esas que han sido landras, que han sido oriundas de aquí o diversificadas aquí, como son las legendarias variedades como Santa Marta Golden, Mangoviche... Eh, tenemos aquí también unas que les dicen corinteñas y esas variedades van a ser las que empiecen la industria canábica en el país. El Congreso tuvo un aporte internacional con Mara Gordon desde Estados Unidos y la doctora Cristina Sánchez que presentó el Observatorio Español de Cannabis Medicinal ante un público que se mostró muy interesado. Al día siguiente, en la segunda Expo Bogotá, se volvió a hablar de proyectos empresariales, de licencias de cultivo de investigación o de medicina, congregando a especialistas de la escena canábica colombiana. Tenemos una cantidad de, de plus que pueden ser utilizados, como por ejemplo, que cualquier producto que diga que su origen fue Corinto o Colombia, por la historia de la marihuana ya de por sí, eh, conlleva además de que con la refracción solar que tenemos, podemos tener productos con eh, concentraciones mayores de elementos. ¿no? Al ser pioneros en estos estudios, queremos fomentar la investigación y eh, todo lo relacionado al cannabis y todas sus áreas. Desde hace unos años en los cuales la legalización del cannabis medicinal en Colombia empezó a impulsar lo que es la industria, empezamos a ver que de una u otra manera nuestros jardineros canábicos y todas las personas que trabajaban empezaron a salir de lo que acá en Colombia llamamos el closet canábico y empezamos a ver ya grandes cultivadores empezar a salir junto con eventos que dan la oportunidad para que ellos muestren todo el trabajo que se está haciendo. Aquí en Colombia, gracias a la nueva ley que regula el uso del cannabis y el cultivo para fines medicinales, hemos podido obtener una serie de licencias, el cual cuenta el Ministerio de Salud con la de fabricación y con la de investigación para derivados y con el Ministerio de Justicia que regula la de cultivo. Estamos, yo creo que a un mes ya de recibir respuesta y poder ya empezar toda la infraestructura necesaria para empezar a cultivar y sacar por ahí en abril, junio pues nuestras primeras cosechas. El otro día pasé un Twitter, decía, si el gobierno fuera verdaderamente inteligente, compraría toda la cosecha de coca y montaría una empresa un y extraordinaria aprovechando esa hoja tan maravillosa. El filántropo Pedro Medina ofreció su visión positiva de Colombia. Mientras que la ingeniera química Luisa Rocha y las doctoras Cristina Sánchez, Celeste Romero y Paola Pineda ilustraron a la audiencia desde sus respectivas disciplinas. No esperar a que la solución viniera de una universidad, que viniera de un laboratorio o que viniera de alguien con poder que nos permitiera hacer lo que hacemos. Vino de dónde de las mamás. Esta planta realmente nos ayuda a tratar y a mejorar la calidad de vida de muchísimas enfermedades. La invitación es para que la, la conozcan, investiguen.